...molestarle nada más si, si conocía la, a la señora acá. Hola, buen día. Bueno, sí, yo conocía a la señora, pero son inquilinos todos. O sea, ese complejo, cuéntenos, ¿cómo está compuesto? Eh, cuatro departamentos, sí, sí, sí. Eh, está uno deshabitado... ...y los otros tres están alquilados. En el departamento uno vive una señora de edad... Sí. ...el del frente, que sería el del tres, el del del derecho pienso, ...pienso yo que es así... Y el 4, que es la señora la vi que se fue a, a, temprano. Ahora, ¿la chica que mataron en, en vivía en cuál de estos? Mira, hay hay un, hay un una pareja que vive en el departamento 3. Yo todavía no puedo tener la misma información que tendrán ustedes, pero hay una pareja que vive en el 3 al lado de la pileta, digamos que allá adentro, este, nada más. Es el número tres. Yo lo ubico por número tres. Por esta, ¿Esta sería la pareja con lo que ocurrió? Claro, este con, con los tres chicos. Bien. O sea, ¿Tres así. niños de qué edad? Claro. Mirá, me parece a mí que debe tener el más grandecito 12 años. Un pibito. Y después tenía otro más chico y otro más chiquito. Pero ellos vivían juntos en ese lugar. Sí, sí. sí. Eh, ¿Alguien escuchó algo de lo que pasó? Mira, no sé nada porque yo cuando me levanté a abrirle la puerta al hijo que viene de, del trabajo, Este, me encontré con todo esto. Todo. Pero, pero eh, algo, los vecinos contaron algo, algún vecino que ha hecho algo, gritos que se escucharon, algo en, no, en esta zona Lo horas? que sentí, Marcela, es, es los perros a las 4 de la mañana. Eh, como acá un poco más inseguro, no salí para mirar. Uh -huh. Pero debe ser cuando llegan los autos, eh, los perros se, al, se alteran. Llega más un camión de acá al lado que tiene contenedores, uh -huh. este los perros se me alteran. Entonces uno no por ahí no, usted no salió ya está. Pero el problema nada, nada más que es eh, eh, que yo más o menos sé quiénes son los que viven ahí adentro, porque yo le corto el pasto ahí nada más. ¿Y ¿Qué hacía el chico? ¿Qué hacía la chica? ¿A qué se dedicaban? O sea, mira, yo lo que pasa es que lo conozco de vista. Yo no tengo trato no, con no, ellos. No, no tengo trato con pero ellos. Pero usted dice que sí vivían juntos, estaban sí, todo el tiempo que, juntos. sé porque son, son parejas cuando vienen... Eh, vienen dos por ejemplo pongamos en pareja alquilan el departamento se van a la, a la inmobiliaria inmobiliaria hacen el, el, el contrato y viene y viven como corresponde ahora de ojo nombre apellido yo no sé nada alguna había tenido había escuchado en, o algún vecino sabía de algo que, de la violencia que se ejercía había algún tipo de antecedentes por lo menos que supieran ustedes no acá? no no porque yo lo he visto el chico al señor que conozco el marido de allá, yo lo he visto que es normal, como toda persona. O sea, no sabe nada ni escucha. Nada. No, no, no, no, no, no, porque en todo caso me, me podrían decir, la señora de frente o la del costado, mire, ah, pasa algo acá. No, no, no, todo es normal. Y, y ahora usted se entera, vio después la policía que estaba acá y fue, se acercó al lugar. Yo me acerqué al lugar recién, eh, cuando vi me tomaron los datos porque... No corresponde, pero me tomaron la moto, pues yo le dije, mire, si yo tengo llave de ahí, nada más, porque hago de, el mantenimiento nomás hacia afuera. Uh -huh. Nada más, no tengo nada que ver con... Pero ni tampoco me dijeron qué es lo que había pasado. ¿Y qué es lo que vio ustedes eh? Claro, nada. No, yo no vi nada, ni sé nada. Eh, sé que eh, cuando me enteré que estaba todo esto lleno, era raro, más ahí. Me preocupé porque son inquilinos y todos viven al fondo y, Ves que el portón que está grande, es que el ahí, se abre el portón y queda abierto por ahí, yo voy y lo cierro. Muchas gracias. No, está bien. Veíamos el testimonio entonces que está a cargo, el señor que está a cargo del alquiler y del mantenimiento de la zona.